What up, people? Historia Casi nadie le gusta la historia porque Probablemente en la escuela a todos nos fue muy mal El siglo XVI, por ejemplo, es una época de cambios constantes en la historia de la humanidad Que de haber sido diferentes, de alguna u otra manera hubieran cambiado la manera como vivimos hoy en día Así que estos son mis puntos más importantes acerca del siglo XVI O los eventos que más se me hicieron interesantes quizás ustedes deberían conocer un poco más. Hernán Cortés derrota al Imperio Mexica Estalla una guerra civil en el Imperio Inca entre Atapahualpa y su hermano Huáscar, años antes de la conquista de Francisco Pizarro. Los mongoles invaden China. Se inicia la guerra de los 80 años, donde las provincias unidas se liberan del Imperio Español. Los primeros esclavos africanos llegan a América. Leonardo da Vinci comienza la Mona Lisa. Los portugueses llegan a Honduras. Gonzalo Jiménez de Quesada funda Bogotá. Pedro de la Valdivia funda Santiago de Chile. Quién hubiera pensado que al mismo tiempo que se funda la Chile o Bogotá, Leonardo da Vinci comienza a hacer la Mona Lisa.